Activa la sesión de hoy, que puedan participar con sus preguntas, con sus comentarios. Entonces los invito a todos a estar presentes, a acompañarnos, y me encantan estas oportunidades de tener gente de toda Latinoamérica, muchas personas que están aquí hoy que quiero mucho, así que les aprecio y los valoro por todo el apoyo también a mí a nivel personal, y por todo el trabajo que hacen para el ICF. Muchos de ustedes son líderes, muy envueltos, trabajando muchísimo para sus capítulos, Así que, que, bueno, quiero agradecerles y reconocerlos por todo el trabajo que hacen para el desarrollo de coaching en, en la región, ¿sí? Yo veo que hay varios líderes de varios países, así que, que muchas gracias por todo su trabajo. En, en este primer slide que tengo aquí, como pueden ver, la ICF todos los años hace diferentes estudios, ¿sí? Y este año, el, el estudio que voy a estar compartiendo con ustedes es sobre el estudio de conciencia de consumidor, conocimiento al consumidor cuántos los consumidores saben, conocen o entienden sobre coaching, sobre la ICF, eh, los beneficios, el nivel de satisfacción. Y lo que sí, le voy a pedir a todos, porque se escucha a alguien que tiene su micrófono prendido, que por favor apaguen los micrófonos. Gerardo, ¿puedes explicarles a todos cómo apagar el micrófono por si no saben? En, el, en, el, en la pantalla, en el ángulo inferior eh, izquierdo, tienen un microfonito que cuando lo cliquean se anula. Es el caso de Charry, que todavía no lo tiene anulado. Es el caso de, eh, eh, aparentemente, Charry y todos los demás están anulados. Eh, y bueno, obviamente, cuando hayan preguntas o posibilidad de participar, los habilitamos. Ok, buenísimo. Ok, entonces eh, les estaba compartiendo que cada año hacemos un estudio, el, año, el estudio de, que les voy a compartir hoy es el de que se hizo este año, siempre los estudios que se publican son resultado del trabajo del año anterior. Eh, el año pasado presentamos un estudio de Coaching Organizaciones, y les comparto esto brevemente para que vean qué otros recursos hay, que quizás los puedan utilizar en sus prácticas profesionales, como coaches en organizaciones, en marketing de sus servicios, el estudio de Coaching Organizaciones tiene muchos elementos interesantes de la diferencia entre coaching interno y externos, qué es lo que buscan las compañías cuando contratan coaches, y muestra muchas otras informaciones que les pueden parecer interesantes. En el 2002 hicimos un estudio muy importante de coaching global, donde participaron más de 12.000 coaches de todo el mundo, compartiendo sus experiencias como coaches, y voy a compartir ahora dos o tres eh, eh, elementos de, esa, de ese estudio que son relativos a lo que voy a compartir hoy. En el 2010 hicimos el mismo estudio que estamos haciendo ahora, cuatro años más tarde, entonces voy a estar comparando los dos estudios, y de esa manera pueden ver el progreso que hay relativo de, eh, en cuatro años de conocimiento del coche en el B global. Este es el estudio que se hizo hace dos años, que les estaba comentando, y cuando se les preguntaron a los 12.000 coches sobre sus características, vimos que el 68% de los coches eh, son mujeres, 63% tiene más de 45 años. Es interesante que estaba hablando con una colega que me reunía a cenar hace dos días de ICF Los Ángeles y me decía, coaching es una de las profesiones que cuanto uno más años tiene, más credibilidad tiene. Entonces en relación con eso lo veía como algo eh, efectiva, como que ella decía, no me voy a retirar nunca, voy a seguir siendo coaching hasta mi último día. Este, educación terciaria, que eso es interesante porque estamos revisando en la ICF la posibilidad de, eh, in, en el futuro, para todas las personas que quieran aplicar um, o entrenarse como coaches, que sea un requisito que tengan estudios a terciarios antes de eh, entrenarse como coaches. Hoy en día cualquier persona puede ir y tener una formación de coaching. Ah, entonces la idea por ahí en el futuro es que haya un requisito, lo que haya como lo que sería en Latinoamérica una licenciatura, un, ba un bachillerato en Estados Unidos, que haya una formación anterior a la formación de coaching. Entonces, en función de eso, lo que sí vemos es que el 60% ya tiene esa educación terciaria. Entonces, a partir de eso, ¿qué eso quiere decir? Que bueno, que quizás no, no, no estamos seguros si sea necesario o no poner esa indicación, porque ya tenemos más del 60% de todos los coaches este, que tienen su, una educación anterior a la de coaching. Lo que es interesante es que el 70% de todos los coaches que se encuestaron tenían más de tres años de experiencia. Entonces vemos que cada vez con el desarrollo de los años, con el pasar de los años, cada vez hay más coaches con más experiencia. Este, cuando les preguntamos eh, sobre el entrenamiento de coche, más del tres cuartos de los coches recibieron un entrenamiento específico de coaching que se ha aprobado o certificado por alguna asociación. Y eso da cuenta de que la mayoría de los coches tienen formación. Eh, Gerardo, se, ¿se está escuchando, se escucha un ruido todavía de fondo? ¿De, de algún teléfono, de, alguna, de algún micrófono que no está abierto? ¿Que está todavía abierto? Si no lo puedes cerrar, me parece que quizás necesitas sacar a la persona para que vuelva a entrar, y quizás se dé cuenta que tiene que apagar el micrófono. Eh, eh, Porque ser, si no se va a seguir escuchando todo el la sesión. ¿no? Eh, no tiene anulado su micrófono, se, seña, tenés abajo un microfonito que lo puedes anular. A ver si lo ves. Uh -huh. Cliqueas en el micrófono y se, se, se silencia, no hay muchos, ¿eh? este, es ese y... Okay. y no más ok y... ahora se sí. escucha mejor Yo no estoy escuchando nada muchas gracias Gerardo entonces el, una interesante una información interesante es que el, entre tendencias uno de los mayores desafíos que vemos en el futuro para nosotros como coaches son las personas que no tienen entrenamiento de coaching son personas que se llaman a sí mismos coaches y que no lo tienen en el entrenamiento. Ese es uno de los obstáculos más grandes que se ve en el futuro. Y el segundo es confusión sobre los beneficios de coaching, no tener claridad sobre cuáles son los beneficios de coaching. Estaba viendo esto que está acá arriba, ¿se puede cerrar de alguna manera, eh, Gerardo? Esta ventanita que está acá arriba, ahí está. Ok, muchas gracias. Ahora voy a entrar directamente con el estudio del consumidor. Eh, es interesante porque la palabra awareness eh, se, puede, se puede traducir de distintas maneras. Estuve con Gerardo y con Estefan y viendo que a veces se puede traducir como conciencia y otras como conocimiento. En realidad lo que nosotros queremos saber es cuál es el nivel de conocimiento que las personas tienen sobre coaching o sobre la ICF. Eh, awareness también se puede definir como conciencia, entonces es como para poder comentarles estas dos posibles traducciones. Básicamente la investigación tiene cuatro elementos, compartir cuál es el desafío, cuáles son los resultados, cuál fue el diseño, cuál fue un poquito la estructura del, del cuestionario, después compartir los resultados del estudio y compararlos con los de hace cuatro años. Entonces vamos a hablar un poquitito sobre primero cuál es la visión del estudio. Entonces el desafío era conducir un estudio de conciencia o de conocimiento del consumidor con personas de mayores de 25 años, ese fue el grupo el que se, con el que se trabajó y se investigó, se trabajó en 16 idiomas en 25 países en, por 7 semanas, la metodología fue de panel de consumidores. ¿Cómo funcionan los paneles de consumidores? La ICF trabajó en este programa con PricewaterhouseCoopers, que es una compañía que trabaja con nosotros en todos los estudios que venimos haciendo en los últimos años, y ellos trabajan a su vez con otras compañías que se encargan de hacer estos paneles de consumidores en los países, donde ellos tienen representantes de los consumidores de acuerdo a un montón de variables que ellos usan, como ser eh, eh, género, edad, profesión... Entonces la idea es que ellos tienen unos paneles que son representativos de los consumidores de cada uno de los países. Entonces a través de encuestas se llenaron 750 encuestas en cada país. Hubo un total de 18.810 respuestas y la idea es que las, esta, las, estas encuestas son estadísticamente representativas. Eh, los 25 países que nosotros eh, trabajamos, donde reco colectamos la información, representan el 89% de todos nuestros miembros. Y lo hicimos por, por un ranking top ranking, que significa que de los eh, países con más miembros tiene a los que menos miembros tienen. Y dentro de los países que más miembros tienen, dentro de los 25 países con más miembros del ICF, están incluidos en nuestra región, España, Brasil, Argentina y México. Entonces si ven acá, estos son todos los países que participaron, lamentablemente Perú y Colombia perdieron una cantidad de número de, de, de miembros, lo que hizo que no estuvieran incorporados en este estudio, eh, y aquí ven todos los países que eh, participaron en el estudio hace cuatro años, más los que se agregaron, dado a el número de miembros representados por la ICF. Los resultados, ¿cuáles fueron las respuestas? ¿Sí? Tres resultados muy importantes. Conocimiento del coaching. De todos los entrevistados, el 58% conocía lo que era coaching, que es un número ah, interesante. A veces cuando le pregunto a la gente cuál eh, hice este, esta sesión en ICF Los Ángeles, en el capítulo de Los Ángeles, en eh, vivo, y les hice un ejercicio que les pedí que adivinaran. Que tenían que adivinar cuál era el conocimiento a nivel global de coaching y la gente dio números mucho más bajos. Entonces se sorprendieron que de, de todos estos consumidores el 58% co conociera que, que es coaching. Obviamente la distribución es distinta en cada país y se la voy a mostrar en un minuto. Um, de estos, de los 58% que conocían que era coaching, el 17% participó en una relación de coaching. Entonces, interesantemente que eh, de estos 17% también colectamos información sobre la experiencia que habían tenido en, en, como como clientes, o como coaches, algunos también fueron coaches. Y de ese 17% que participó les preguntamos cómo fue su nivel de satisfacción, y escuchen esto que es muy interesante, el 85% de las personas que participaron tuvieron una experiencia de coaching satisfactoria, o muy satisfactoria. Entonces estos números son números muy altos, así que estamos muy contentos con estos resultados. Este map, esto es muy interesante porque tiene mucha información, pero se ve claramente, esto es de los, de los países que tienen más a menos miembros de la ICES, o sea que, calculando que la, los Estados Unidos tienen 45% de los miembros, después Canadá, Inglaterra, Australia, este es el ranking de números de, de miembros que tiene cada país. Y eh, ahí México llegó justito al, al número 25, y pueden ver... Que lo, lo que tendría que ver con azul es mucho conocimiento, amarillo es conocimiento y gris es no conocimiento de, de lo que es coaching en general. Algunos números interesantes aquí, como ustedes pueden ver, es en Brasil, que tiene un número muy alto: 43% de los paneles conocían lo, lo que era coaching, ¿no? y 28% conocían mucho, 28% conocían y 43% conocían mucho lo que era. Así que, que eso quiere decir que hay muchas oportunidades para los coaches en Brasil. Y en Argentina, la mitad, el 51%, conocía algo o, o, o, o mucho. Y en México, eh, el porcentaje es un poquito más alto, ¿no? casi el 60%. Entonces esos números son interesantes porque nos está hablando sobre el conocimiento del mercado de, eh, de coaching. Aquí pueden ver lo mismo, pero por, pero por país. ¿no? Se van viendo un poquito cómo son los números. Otros números interesantes son los de India. En general, que el 49% de, de los participantes de estos, de, de, de estos paneles conocían lo que, era, lo que era coaching. Y en Sudáfrica también tiene un número muy alto, ¿no? como los países con los números más altos. Interesantemente, cuando se les preguntaba a las personas que describieran qué era coaching, se les daban varias definiciones y queríamos ver a ver qué, cuáles las personas consideraban que era la que más se acercaba a la que era coaching. Y, e, interesantemente, la mayoría, el 35%, lo acordó con la definición de coaching de la ICF, ¿no? la definición de colaboración con los clientes en un proceso creativo y estimulante, que les sirve de inspiración para maximizar su potencial personal y profesional. Eh, la segunda definición ma con mayores votos tuvo que ver con la que tendría que ver con mentoría que es mentoring, que es ofrecer orientación de la propia experiencia en un área específica de desarrollo de la carrera. Es interesante que muchos pueden llegar a ver a, a coaching como lo que nosotros llamamos mentoría también. Cuando hicimos, eh, preguntamos sobre el conocimiento de la ICF, obviamente los números son menores que el conocimiento general, Vemos que en países como India hay mayor conocimiento, que el amarillo sería algo de conocimiento, y 14, mucho conocimiento, y gris, nada de conocimiento. Eh, los números interesantes para nosotros acá, para los coches de habla hispana, tenemos que el 64% en Italia, el, el 80% de Italia no conocen a la ICF, nos da cuenta que hay bastante trabajo para hacer, en Argentina el 70, 71% no lo conoce, y en México el 64%. Esto significa que tenemos más trabajo para hacer sobre eh, traer visibilidad a la ICF en todas las regiones de Latinoamérica. En, en general, si dividimos a la gente que este, eh, tuvieron experiencia de coaching, tuvieron una relación de coaching, estos números suben. Entonces, si comparamos los números generales anteriores con los números de gente que sí participó en coaching, vemos que los números son mucho más altos. Entonces vemos que entonces en España, el, el, sí, más del 60 y pico por ciento sí conocen de la ICF, en Argentina el 50% por ciento, y en México también el 55%. Por ciento. Entonces esto da cuenta también que nosotros como coaches tenemos que eh, con, explicarles a nuestros clientes que somos miembros de la ICF y lo que significa. Entonces yo a veces les pregunto a, a los coaches, ¿ustedes cuando venden sus servicios, les explican a los clientes que son parte de la ICF, les explican los beneficios de contratar un coach con credencial lo que tiene entrenamiento? Entonces esto es muy importante y responsabilidad de cada uno de nosotros también, de llevar ese conocimiento y esa conciencia de coaching a nuestros clientes y a, nuestros, eh, y a las diferentes comunidades en las que trabajamos. Eh, cuando les preguntamos a las personas sobre cómo creían que, cuál creían que era el rol primario de la ICF, el 20% consideraba que era establecer y sostener estándares profesionales. ¿Sí? Y aquí lo que estamos comparando es lo que sería la gente que eh, ha estado en una relación de coaching y la gente que este, no ha estado en una relación de coaching. Pero los números no son muy diferentes. Sí, la mayoría ve el rol primario de la ICEF establecer estándares profesionales, que creo que es la razón por la cual nuestros servicios de credenciales son tan importantes. La segunda es promover una comunidad internacional de coaches. la tercera es desarrollar modelos de regulación de la profesión de coaching. Interesante que es lo que consideran los consumidores. Esta información es muy interesante, les pido ahora que presten atención. Razones para entablar una relación de coaching, ¿sí? ¿Qué es lo que llevó a la gente a buscar una relación de coaching? Lo que es interesante es que um, si ven los números en porcentaje, ¿sí? En general, el mayor número es optimizar el desempeño individual y equipo de trabajo, que es 42%. El segundo es expandir oportunidades de carrera profesional. El tercer nivel, incrementar la autoestima y la confianza. Es interesante que las primeras dos se ve más en mujeres y las otras que tienen que ver más con temas de trabajo, como optimizar el desempeño del equipo de trabajo, se ve más en hombres. Mejorar estrategias generales del negocio, se, se ve como que estaban en las dos. En cuanto a certificación y membresía, si se le preguntó si sabían si eh, su coach tiene alguna certificación credencial específica o es miembro de una organización profesional, Sí, si se les preguntaba, vemos que el, ser, el, el sí es azul, no es amarillo y el gris es, no estaba seguro. Que hay okay, una información interesante. Vemos que eh, estamos comparando. A ver un minutito. Estoy aquí achicando. El nivel de certificación, sí, sí saben. Eh, la mayoría parece que sí sabían si estaban certificados o no pero no tanto si estaban, eh, si, si eran miembros o no de alguna organización profesional. Y aquí, esta es una de las, de las um, slides más importantes, que no, no se pudo traducir por alguna razón, quedó sin traducir, pero básicamente la idea de este, de este gráfico es que cuando se les pregunta si, um, si han estado en una relación de coaching, ¿cuán si, si saben si su coach ha tenido una relación, si per, disculpen, cuando le preguntan sobre la importancia de certificación o credencial, si lo consideran, si eso es importante o no para un coach, el 83% considera que es importante o muy importante que el coach tenga una credencial. Esta es una información muy, muy importante para todos, ¿sí? Para prestar atención. Para los que nos están escuchando, yo sé que muchos de ustedes tienen sus credenciales, si no las tienen, esta información creo que es muy útil y clave para poder preocuparse por ir a hacer todo lo que necesiten por eh, sacar sus credenciales. Y aquí es donde sus capítulos locales, Stephanie a nivel regional como estás de la ICF, líderes regionales como yari y Gerardo, Cecilia Cazamalón, están todos comprometidos en apoyarlos para que saquen sus credenciales. Entonces, esta, esta, esta información es muy importante y la van a escuchar más y más, que dice que el 83% de los, eh, de los consumidores consideran que es importante o muy importante que su coach tenga una credencial. Para los que no han estado en una relación de coaching, de todas maneras consideran que es importante que tenga una credencial, en vez de ser el 84% es el 81%. Y para los que nunca escucharon nada de coaching y lo que es coaching, acá el número fue un poquito menor, 50%. Pero para los que sí sabían lo que era coaching, ya han estado en relación de coaching, el número es bien alto, 83%. alguna razón no me está dejando mover el... hacia adelante. En cuanto a la satisfacción de coaching también, esta es una información importante, el nivel de satisfacción, para la gente que tuvo una relación de coaching, dijeron que uno, un nivel muy alto estaban muy satisfechos o satisfechos. Si estos números son bastante altos, casi el 80 y pico por ciento están muy satisfechos o satisfechos, como les mostré anteriormente, el 85 por ciento estaban satisfechos de su, de su relación de, de coaching y de los beneficios que habían recibido. Entonces ahora por ahí sería bueno que estamos a la mitad del llamado a hacer un descanso. Gerardo, ¿por qué no hacemos, no le abrimos un poquito a preguntas? A ver qué preguntas, dudas, comentarios que tengan todos. Primero te tenés que sacar a voz de mute para empezar. Sí. Entonces, quién quién está? Ahí está, ahí está. ¿Tienes ¿Tienes que tienes o, preguntas o lo ponen en chat el el o, o, o, o, o dan la voz así podemos ir Por dolor para hacer un mejor comentario? Mejor. ¿Tú, pues, ¿tú? Pero, ver, me dijo me, me dijo que porque parece que las quieren darnos? en el chat, Ok. Espero que te, te, te, te desmuteo. Decía que por ahí es mejor. Les vamos a pedir a todos que nos pongan sus preguntas, sus comentarios en el chat room. Y de esa manera podemos eh, escucharlos. Podemos ver qué preguntas tienen, dudas, comentarios. Creo que hay un punto que sale del estudio que es el crecimiento, digamos, del conocimiento de ICF fundamentalmente y del coaching, fue notablemente superior en eh, en las regiones marginales, que no eran ni los cuatro grandes ni Europa Occidental, sino que todas las marginales, que serían marginales es una forma de decir Latinoamérica, Afi eh, África Oeste, eh, es notable el crecimiento, que de un 8% de conocimiento pasa a un 36% en esas regiones, y eso está hablando del trabajo que se está haciendo este, regionalmente y lo que se ha logrado en estos en estos años para posicionar la marca y para dar a conocer el coaching. Es un gran resultado para Latinoamérica y está bueno verlo, está en algún párrafo de, de estas, de estas este, placas, ¿no? Acá hay una pregunta, ¿sabemos cuáles son las razones de insatisfacción de los consumidores? Uh, no, no, tenemos, no, no tenemos información específica, se les preguntó lo que compartí anteriormente, que los hizo buscar eh, coaching, eh, cuáles fueron las razones, cómo entienden al coaching, se les preguntó el nivel de satisfacción, se les preguntó si, han, si no han tenido coaches y si tendrían, Yo ahora voy a compartir con ustedes unos slides sobre eso, sí. pero no, no tenemos una información específica, no, no era a una de las preguntas. Exacto, la, la, la más cercana es si consideraría alguna relación de coaching, que es la que viene más adelante. Uh -huh. A ver si hay alguna otra pregunta. Este, básicamente hay muchas preguntas que ustedes han hecho a través de, de, de la planilla que creemos que las, las, las vamos a ir resolviendo o, o comentando en esta, en, esta en, en lo que sigue el estudio. Eh... Había, había, había, había varias preguntas, Gerardo, que eran muy específicas por países. Entonces, nosotros tenemos un estudio global y un estudio por países de los 25 países que participaron. Entonces, las preguntas específicas que recibimos de Brasil, de México, eh, las pueden encontrar en un estudio que hay específico por cada país. Así que, que si van a nuestro website, coachfederation.org, y buscan en la parte de investigación, eh, se van a poder encontrar ahí que está, está el, el, el resumen ejecutivo de ese estudio y ahí va a haber disponibles por los 25 países, el estudio específico de cada uno de los países que les puede dar información interesante para por ahí hacer presentaciones en sus capítulos locales. Me parece que esa es una buena oportunidad para Brasil, para Argentina, para México, para España de hacer sus presentaciones a nivel eh, local también usando esa información. Sí, hay, habían preguntas en ese sentido, así que vale la pena eso y vale la pena lo que dijimos antes, ¿no? Eh, que los países puntuales, que tienen resultados puntuales, puedan compartirlo en sus capítulos de forma más específica y o vía webinar. Este, preguntas, por ejemplo, si había alguna conciencia de la medición de, del ROI, este, o de qué forma en, las empresas miden el ROI. Ese es todo un tema en sí mismo, sin duda que es, eh, es la clave para nuestro desarrollo como profesión, que lo que lo que no se mide no existe, y entonces en la medida que, que, que implementemos mayores capacidades para usar las distinciones de medición de retorno de inversión, cuya metodología eh, ha dado lugar a ciertos webinars y nosotros queremos hacer uno en español, porque ese me parece que es uno de los puntos importantes, pero bueno, depende de nosotros que las empresas tomen conciencia para eh, entender que hay un beneficio medible en el coaching. Como preguntas eh, sueltas, a ver si entró alguna más... Eh, ¿Qué podemos hacer como coaches de manera individual para apoyar en el proceso de que el coaching se haga una herramienta cada vez más conocida? Grande bueno, desafío. muy buena pregunta. Yo creo que la responsabilidad ¿Cómo? Sí, sí. Adelante. Después veo. Bueno, vale, te voy a decir que yo creo que es responsabilidad de cada uno de poder compartir con sus clientes en social media, poner su granito de arena, entonces, y eso también es una pregunta para todos los que están aquí con nosotros, ¿sí? Tenemos como 30 personas que nos están acompañando hoy, entonces poder preguntarles qué es lo que ustedes están haciendo, qué prácticas ustedes están haciendo. Lo que a mí sí me parece que funciona es, por ejemplo, usar el social media, ya o sea Facebook, LinkedIn, YouTube, blogs, como maneras de compartir información con todos nuestros contactos en social media. Entonces de esa manera gente, y de esa manera se van enterando más, cada uno puede hacer diferentes prácticas, es un programa de rap, una manera de dar bienestar a las organizaciones, y bueno, esa fue mi contribución, ¿no? además del trabajo de liderazgo bueno, a través de la ICF, cuando uno también se involucra a nivel local y, se, y trabaja y con sus capítulos locales también están creando credibilidad y visibilidad, el participar y organizar conferencias a nivel locales, por ejemplo, eh, varios de los países aquí han hecho conferencias, está Matilde que organizó una conferencia el año pasado en Venezuela, muy grande, todo ese tipo de eventos dan visibilidad al coaching, entonces buscar formas a nivel personal, a través de social media, cada vez que uno habla con sus clientes, a nivel eh, de, de capítulos, organizar conferencias, eventos, actividades, y la ICF también por su cuenta hace campañas, si ustedes se fijan, si alguno de ustedes viajan mucho, como me toca a mí, eh, hay una revista que es el Latino, Latino Business, algo, se llama, algo así creo que es Latino Business, que está disponible en todos los VIP rooms de los de las, eh, aeropuertos en Estados Unidos y Latinoamérica, y abrí, me lo puse a ver, y había un, un ad de la ICF enorme, invitando a la gente, explicando un poquito qué era la ICF y qué era coaching. Entonces yo creo que ese tipo de cosas van ayudando. Pero creo como que es responsabilidad de todos. Hay, hay, hay, hay como dos comentarios. Uno es, eh, si hay una, un desafío que por lo menos nosotros vemos, sobre todo en la región latinoamericana, es que se ha ganado mucho en el conocimiento, porque esta investigación lo dice, y es empezar a articular, una vez que está la región, como está organizada, en lo que es comunicación masiva. Indudablemente que el esfuerzo individual es básico. Eh, hay un comentario acá que hace... este eh, Betty, que dice, a mí se me ocurrió poner en Facebook la definición de coaching de la ICF y tuve más de 2.000 me gusta y 4.000 visitas. Y esto me lleva a reflexionar, eso no es menor, cómo, cómo de repente damos por obvio ciertos mensajes y ciertas cosas que hay que clarificar, y la otra reflexión que viene a la mano es, ¿qué estamos poniendo nosotros en nuestras webs sobre coaching? Si uno se pone a revisar lo que los coaches ponen como definición de coaching, debe haber un 3% que utiliza un lenguaje o un concepto de lo que es ICF global como un solo vocabulario. O sea, eh, todas pueden ser aceptadas, pero mucho es lo intangible, los sueños, las, los proyectos, y de repente es como que está faltando, este, siendo miembro del ICF, eh, sostener ese concepto claro, ¿no? Esta es una, es una recomendación en lo individual. Y bueno, sobre eso habría mucho mucho que hablar. Hay unas preguntas más. Este, ¿Tiene pensado la ICF poder realizar la oficialidad de la carrera de coach a nivel internacional? Es decir, que solo se permita ejercer la profesión de manera oficial y supervisada. Pregunta Georgina Espato, de Argentina. ¿Se escuchó? Se, se cortó, Gerardo. Puede repetirla más despacio. ¿Tiene pensado la ICF poder realizar la oficialización de la carrera de coach a nivel internacional? O sea que solo se permite ejercer la profesión de manera oficial y supervisada. ¿Se escucha? Ok, sí, sí, se escuché. Este, creo que eso tiene que ver una pregunta relacionada con la regulación de coaching. Y la posición de la ICF es que eh, funciona distinto en cada país del mundo, como se lidia, li, lidia con el tema del coaching. En algunos países está regulada, en otros no. En la postura de la ICF es que la ICF como asociación tiene la capacidad de poder regular de alguna manera la profesión a través del proceso de certificaciones. Entonces, la postura de la SF, y se, ha hecho, se han hecho encuestas también sobre eso, y se le ha preguntado a la gente eh, cómo ve este tema, y la respuesta es que la mayoría considera que tiene que haber algún tipo de regulación, y la regulación puede estar hecha por las asociaciones, porque tienen la información y tienen la, la capacidad de poder regular que las eh, profesionales sigan estándares profesionales y éticos. Entonces yo creo que ahí, a nivel oficial, eh, no es un objetivo de la ICF que se oficialice, como que cada país tenga nivel oficial y que lo regule el gobierno, porque cuando el gobierno empieza a regularlo, quizás no lo hace con los conocimientos necesarios y apropiados. Entonces la posición de la ICF no es que los gobiernos estén regulando la profesión de coaching, sino que está regulada a través de las asociaciones y de la Federación Internacional de Coaching. Y la ICF regula las, la, el desarrollo profesional a través de desarrollar estos estándares que cada vez buscamos que los estándares sean más altos y que los requisitos sean mayores. Por eso cada vez vamos cambiando las cosas y lo vamos haciendo que cada vez sea un poco más complejo y, re y haya más requisitos y haya más exigencias para que las personas saquen sus credenciales, como por ejemplo ahora, todas las personas, independientemente de donde estudien, tienen que hacer un examen eh, de multiple choice. Entonces ahora todas las personas que van a sacar sus credenciales, independientemente del entrenamiento que sea o no aprobado por la ICF, tienen que dar un examen escrito de múltiple shows donde demuestran su conocimiento de la, los temas éticos y profesionales y de las competencias de coaching. Ok, ¿te parece una pregunta más o seguimos? Eh, ¿podemos, podemos seguir, en principio este, hay una acá que dice, me, me gustaría saber eh, si ICF global funciona como contralor de los capítulos de cada país, realizando un seguimiento de las funciones o similar, y así saber, por ejemplo, a qué se debe la pérdida de miembros. Bueno, cada capítulo tiene una relación con la ICF, porque tiene que seguir ciertos parámetros y ciertos estándares. Lo que pasa es que cada capítulo también tiene distinto tipo de liderazgos. Y hay liderazgos que son más efectivos que otros. Hay líderes que son más efectivos en formar equipos y en establecer productos de una manera muy eficiente que atrae a la gente que quiera participar. Y hay capítulos y hay países que lamentablemente por diferentes razones, la, la cantidad de servicios y la calidad de servicios a nivel local eh, está poniendo las necesidades de, de los miembros. Entonces cualquier comentario o que tengan sobre el gerario posición a escuchar ideas y propuestas. Nosotros estamos comprometidos a que cada capítulo mejor se El compromiso eh, que se pide es que hay ciertos reglamentos, cada capítulo tiene que seguir ciertas eh, reglas que ofrece la ICER, lo vemos. Título de un año pasado, cuando hay un líder que trae y cuando hay un líder que lo hace, entonces, en función de eso, nuestro, nuestro trabajo es apoyarlos también. Podamos desarrollarse. tenemos un programa de presidente donde el presidente recibe un presidente anterior. Entonces, ese programa también apoya a que cada líder de cada país tenga una zona con la que trabaja para poder recibir apoyo para poder desarrollarse y para lidiar con desafíos que pueda tener. Así que, que cualquier comentario, cualquier pregunta o duda de algún país en específico me avisan y vemos a ver qué, qué es lo que sugieren, por ahí tienen algunas ideas, con mucho gusto estamos abiertos a escucharlas. Eh, pero la realidad es que cada capítulo de trabajo de la ICF, los empleados de la ICF son un grupito de 30 personas que están en Kentucky yo, mi trabajo es todo voluntario, el trabajo de todos los board directores, de todos los líderes, de todos los capítulos, todo es absolutamente voluntario. La única persona que recibe un salario es Stephanie Norris, eh, que es la gerente, de, de, de, de, de, de, que es la persona que, a mí cuando muchas veces la gente me manda preguntas, se las mando a ella, porque es la, la persona que trabaja para la ICF, y mmm, todos los demás somos voluntarios. Así que, que m, mi sugerencia también es, cuando ustedes vean temas que les parece que distinto, los invito a que se involucren, ¿qué lo hice? Cuando yo estaba en el canal de la ICF no me, no me parecía que las presentaciones eran muy efectivas, entonces me metí como voluntario para ayudar a traer presentaciones que fueran que efectivas, ese fue mi trabajo de, cuando estaba como líder de la ICF, ayudando, colaborando, poniendo mi granito de arena para que las cosas fueran mejores, entonces la invitación a todos, es, si ustedes están en algún capítulo y que se podría mejorar las cosas, los invito a que colaboren, se involucren y participen para poder hacer eso realidad. ¿Es okay. ok, entonces en los últimos 15 minutos me gustaría eh, poder hacer, para, contar, compartir algunos slides más y, y abrir para los últimos cinco minutos para preguntas, ¿ok? Entonces, cuando se le preguntaba a las personas, ¿qué, qué es coaching? Y se le daba varias opciones, la mayoría pensaba que coaching servía para pensar hacia adelante, hacia el futuro. 29%, del 21% lo veían como coaching está orientado a un propósito, a conseguir algo, eh, a un objetivo. Y el 21% lo veía como coaching está orientado a la acción. Está interesante las diferentes percepciones, los diferentes eh, comentarios. Eh, esto es lo que preguntaba, comentaba anteriormente con Gerardo, ¿consideraría alguna vez el coaching? ¿sí? Si, si, para los que nunca habían hablado, escuchado hablar de coaching. se les preguntaba, ¿considerarían participar en coaching? 43% no estaban seguros, 29% dijeron sí, 38% dijeron que no. que los que dijeron que no, se les preguntaron por qué, no, no considerarían. 41% decía, estoy en un tiempo de mi vida en el cual coaching no es importante. Entonces es interesante, porque uno de los números que aparecieron, estadísticos, tenía que ver con la edad de las personas que participaron. Y vemos que las personas que tenían mayor edad, eh, consumidores, eh, estaban menos interesados en coaching, o conocían menos al coaching. Entonces yo creo que esa puede ser una razón por la cual la, las personas creen, consideren que no es importante. 31% yo necesito coaching, 20% no puedo pagarlo. Interesantemente, el 17%, no creo que haya evidencias de que el coche funciona. Entonces, este, voy, a, voy a pasar un poquito más rápido, porque hay varios slides, pero me gustaría comparar un poquito lo, los resultados del 2014 con los de, de 2010. Esto es lo que yo les mostré al principio, donde veíamos que se agregaron algunos países que no estaban en el 2010 y se quitaron otros. Y comparativamente... Si vemos el total, es interesante, podemos que eh, comparar 2010 con el 2010, hubo un 8% de diferencia en términos de conocimiento a nivel total. Entonces se pasó de un, de un digamos, 52% a un 60% aproximadamente total de que está, conoce o conoce un poco o, o conoce mucho lo que es el coaching. Entonces esto es interesante. Si lo comparamos por países, ¿sí? vemos en, que en España hubo un crecimiento bastante considerable de conocimiento. En Argentina por ahí no fue tanta la diferencia, de 55 a, a 49 disminuyó los que no sabían. En Brasil, interesantemente, de 60 que no conocían nada de coaching en el 10, pasaron al 30. Esto es un número muy interesante, es uno de los de gaps más, más grandes y en México ¿sí? también del 50 que no conocían pasaron al 40, o sea, como que también hubo un mayor conocimiento, mayor crecimiento. En los números en relación con la ICF, también aumentaron de alguna manera, no muchísimo, este, pero por ahí donde más aumentó fue en India, donde más aumentó el conocimiento fue en Brasil, ¿sí? en Sudáfrica, y por ahí a nivel de Latinoamérica, en México o en Argentina, los números no son muy significativos. podemos poner que en Argentina el conocimiento de la ICF, que por ahí el captiendo, no necesita conocimiento de la ICF a nivel de, de, del país. Importancia de la decidencia, los números no enviaron mucho comparativamente, vemos que son muy parecidos. Este, prácticamente son los mismos, entonces no hubo mayor crecimiento de valoración en cuanto a cuán importancia tenía la credencial en, la, en los OC. En cuanto al nivel de satisfacción, siento de 2010 al 2014, ¿sí? un aumento de, de nivel de satisfacción o algo satisfecho. Y aquí tienen los recursos, los links donde pueden entrar a, a ver más detalles de toda esta información. Eh, aquí tienen el link para el Global Consumer Award Study, el estudio del consumidor. También ahora vienen los Prismas Awards. Los Prismas Awards son reconocimientos que se le dan a las compañías que contratan coaches. Así que, que si alguno de ustedes trabaja en alguna compañía que tiene un programa de coaching eh, importante, necesitan hacer un estudio de return on investment y si pueden demostrar que el coaching les produjo ret return on investment, el retorno de la inversión, pueden participar y recibir un reconocimiento a nivel global eh, sobre los logros que consiguieron eh, esta compañía por utilizar coaches. También acá aprovechamos para otros dos links, el coach referral service, si alguien está buscando coaching, es una, un servicio de referrals donde pueden conseguir coaching y donde es importante que ustedes estén todos anotados. Se anotan directamente eh, poniendo sus características cuando arman su perfil para la ICF. Entonces si tienen su perfil en la website global, esa información está. Si no tienen su perfil, los invito a que se aseguren de tener uno. Um, y después Advanced Science of Coaching fue una conferencia que se hizo hace dos semanas, muy exitosa muy interesante, y en dos semanas más ya van a estar los videos para los que estén interesados, el programa está en inglés, pero sobre la ciencia de coaching y tiene unas presentaciones muy, muy interesantes. También los quiero invitar a la conferencia regional, global, regional de la ICF en Río, una conferencia global organizada por el mercado de otros capítulos que están en colaboración, como Uruguay y Venezuela y eh, quiero ah, invitar, ya creo que se está por cerrar la, la presentación de ponencias tienen hasta el 30 de junio y creo que es una oportunidad muy buena para todos para poder compartir sus conocimientos con sus colegas ah, va a estar competitivo porque hay muchos que están mandando sus ponencias pero los quiero invitar a cada uno de ustedes si creen que tienen algo que puede ser de beneficio para sus colegas no duden en mandar su, su propuesta eh, para la conferencia no sé si Gerardo querés agregar algo más sobre la conferencia no, quería, quería agregar que evidentemente este es el evento más importante que Latinoamérica haya tenido alguna vez. Es una conferencia global, eh, que es una experiencia después de cuatro conferencias latinoamericanas exitosas. Esta va a ser un evento que para quienes no hayan estado vale la pena programarse. Este, eh, hubo dos mundiales, el de fútbol y el de coaching. En Latinoamérica va a ser... Eh, uh, si está este, el evento al que invitamos a todos con tiempo... ¿Se escucha? Es un evento al que invitamos a, a, a, a inscribirse con tiempo, este, hacer el esfuerzo por estar, porque eh, como aprendizaje, como networking y como integración eh, y actualización, no habrá otro... Tenía problemas, Gerardo, en su Ahí conexión. Estoy eh, de voy a reenforzar lo que estaba trayendo Gerardo, de la, de la importancia de... Okay. Okay. Estabas reforzando la importancia de, de participar en este encuentro de, de todos los coches de Latinoamérica. Son experiencias muy enriquecedoras por los presentadores que va a haber pero también por conectarse, conocer otros coches, reencontrarse con sus colegas, así que que los invito, que va a ser una experiencia muy, muy enriquecedora, por mandar sus propuestas si las quieren presentar, y si no también por estar, por participar, y ser eh, parte de este encuentro de todos los coches regionales, yo sé que algunos, algunos colegas míos de todo el mundo van a venir desde Peter Vardes de Australia, gente de Singapur, de Europa, hay muchas personas interesadas en participar, así que también va a tener un poco de sentido, gusto global. Eh, creo que se va a hablar en tres idiomas, portugués, español e inglés. Eh, va a haber ya, hay varias personas que están confirmadas, como Sergio Echeverría. La, la, hay varios keynote speakers que, que son importantes, ahora en este momento no los tengo acá en la lista. Pero bueno, quiero invitar a, no sé si hay alguien más, por casualidad, del Comité de Brasil, que quiera compartir creo lo que los tiene que sacar del mute para que puedan compartir algunos de los otros colaboradores de la conferencia. Así que bueno, les comparto otra información, otra conferencia que está ocurriendo el 15 y 16 de agosto en Crétaro, México, acompañando la oportunidad de terminar si quieren en una conferencia eh, organizada por ICF México que se va a enfocar en la maestría del coaching y a, var a varios Masters Certified Coaches de Latinoamérica que participen yo voy a ser uno de los presentadores en forma virtual también va a estar Elena Espinal va a estar Jay Harvey que es la pasada presidente de la ICF va a estar eh, también desde Puerto Rico eh, Brenda va a estar ¿quién más? aquí me estoy olvidando Van a haber varios master coaches de México y en seminario. Muchísima pena no poder estar presente porque tengo otro compromiso. Voy a participar solamente virtualmente con mi sesión. Este, pero me daban ganas de cancelar mi trabajo con mi cliente para irme a la conferencia. Este, pero bueno, todos sabemos que con temas de integridad no podemos cancelar a nuestros clientes dejarnos esperando. Pero me da, la verdad me daban ganas de cancelar mi trabajo para ir a... A participar porque esta reunión en, en México, en Creta, lo va a estar espectacular, también con todos los mentors, master coaches de, de, de México y las actividades que se van a estar eh, llevando a cabo. Entonces, a ver, tengo nada más, gracias por participar a la comunidad de, de coaches de Habla Hispana, eh, creo que Gerardo va a empezar también un, pro, un proyecto donde se va a más de todos los coches de habla hispana nos reunamos de esta manera, en forma más seguido podamos compartir ideas, experiencias. Eh, Gerardo, ¿estás por ahí todavía? Estoy, estoy, quería, quería, si me escuchan, este, reafirmar un poco lo, frente a algunas preguntas, este, que me quedó picando la inquietud con respecto a los capítulos. El primer paso para que los capítulos funcionen es ser miembro y comprometerse. Esto no lo quería dejar pasar por alto y poder conversar y proponer, porque quienes hacen las cosas posibles son justamente los miembros, cosa que siempre repetimos. Quería este, también, bueno, por supuesto agradecer la presencia de todos. Eh, no sé si me quedó alguna pregunta, porque cuando se me cayó la vínculo, se me pierde el chat, había una eh, inquietud con respecto a cómo trabajar con las aso asociaciones, colegas, eh, y con los otros polos de, de actividades de coaching eh, para enriquecer la comunidad profesional de ICF. Y eso es, este, creo que es vital desde donde nosotros nos paramos como coaches, como capítulos, eh, entendiendo que estamos al servicio de la profesión. Es decir, eh, a veces hay una creencia de que competimos. A mi juicio no competimos, estamos al servicio de una asociación. ¿Se corta? La mente, Gerardo? ¿Se corta? pero no sé por qué, este, estamos al servicio de de una de, de, de la profesión y, y lo mejor que podemos hacer es apoyar, sustentar y eh, eventualmente aliarnos con quien con, con las asociaciones o con los eventos, casualmente estuvimos discutiendo un tema referido a a cómo eh, aunar esfuerzos, por ejemplo en Colombia, con un par de eventos que hay enfrente, y cómo generar alianzas, porque nuestro rol eh, es ver a, a, a las manifestaciones de coaching como eh, potenciales a, eh, miembros y aliados a la profesión. Entonces ese es el tema, somos una organización al servicio de las asociaciones, asociaciones. esto es un concepto no menor, quería aclarar eso porque si no estamos ahí, este con conversaciones que lo que hacen es limitar nuestra visión de futuro y desarrollo profesional. Este, bueno, estamos eh, cerca de la hora, si hay alguna pregunta más este, que pueda quedar aclarada no, en yo, esto. Yo, se escuchó la mitad de lo que dijiste, Dardo, pero creo que. Sí, algún problema de señal tengo, le pido disculpas. Se, se cortó mucho, se escuchó... Te escuché la mitad de lo que te he dado se cortó mucho, pero yo creo que el punto que estabas tratando de decir era el tema de colaboración. Sí. De, colaborar, de colaborar con otras... Sí, si creciendo, resultados, yo visión, más final del día es lo que queremos. Entonces, yo sé que hay ejemplos como la Argentina, donde empezó medio conflictiva la relación y ahora es una relación muy efectiva, donde. Eh, por ejemplo, la conferencia que hicimos, que algunos de ustedes participaron hace dos años en Buenos Aires, eh, se firmaron como unos acuerdos de trabajo y colaboración, eh, se involucraron por la Semana del Coaching, también la Asociación Argentina de Coaching, junto con la ICF Argentina, como que hay que buscar oportunidades y formas de colaborar en vez de competir, y también en Venezuela, buscando colaborar y apoyarse unos con los otros. Desde al final del día, también como coaches, ¿qué modelos somos para no solamente para nuestros clientes, sino para nuestros colegas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso de una manera colaborativa, efectiva y aprendiendo uno de los otros? Entonces ya estamos por terminar la, la sesión. Lamentablemente, Gerardo, se corta muchísimo, no se te escucha, no se te entiende la, ni la mitad de lo que estás diciendo. Entonces, <risa> no, no, eh, no, no, yo no tengo no. aquí no en tengo... Solamente les pido que... Les pido que manden el mail a, con el subject Quiero CCUs a icflatama.gmail.com quienes realmente requieran las CCUs y, y les, se las enviaremos en el transcurso de la semana. Eh, agradecerles todos los que están este, participando hoy, los que se han inscrito, son parte de la base y serán convocados para los futuros eventos. Eh, quiero agradecerle a Damián, por supuesto, que siempre dispuesto con esta idea de compartir y y, y, y dar su tiempo para, bueno, por supuesto para la comunidad de Hispana y para todos los capítulos y a todos los que estuvieron presentes. Eh, desde ya, muchas gracias. Y bueno, eh, cualquier otra pregunta que no haya sido resuelta, ahí tienen los datos para contactarlo a Damián o, o, o contactarme a mí o contactar a Stephanie Norris. Muchísimas gracias a todos. Bien, con mucho... Con mucho gusto estoy a su disposición para poder contestar cualquier pregunta y quiero agradecer a todos por participar y acompañarnos el día de hoy y también los invito tengo dos invitaciones, a los que son miembros si no tienen su credencial a que hagan lo que necesiten para sacar su credencial estamos creciendo mucho de, en este año pasamos de 9.300 a 13.500 personas para los miembros porque no, no es